En el cosmos existen muchas criaturas, existen seres de muy diversas categorías vibracionales y morfología. Nosotros aquí en Señor somos un grupo de contacto con seres humanos del cosmos, pertenecientes a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, quienes nos brindan su guía y tutela amorosamente. Nuestra filosofía es el descubrimiento del hombre por el propio hombre a través del perfeccionamiento de nuestro pensamiento. Actualmente nos comunicamos con Silaukar, un ser humano del planeta Agunión, en la constelación de Auriga. Otros miembros de la Confederación son Melkor, Aumnor, y Llevamos en esta actividad 40 años de intercambio de mensajes, avistamientos, acceso a sus naves y otras experiencias adimensionales. Tenemos más de 170 libros elaborados a partir de las más de 800 comunicaciones mantenidas con los hermanos estelares. Todos nuestros materiales son gratuitos y de libre acceso y están recopilados en nuestra biblioteca web. Nuestra misión es la divulgación del mensaje crístico cósmico. Señor es un acrónimo que corresponde a tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación y en él, están incluidas miles de personas que anhelan el perfeccionamiento de su pensamiento.